Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Hola. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. 146 minutos más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. No. Varias bromas malas después. Bueno chicos espero que les guste mi contenido de Youtube. Mi nombre es Coco Bandicoot. Pero yo subo cada mes. Pero eso como vamos creciendo mi canal de Youtube. Espero que no se rían de puse mi voz de Crash Bandicoot. porfa se los encargo mucho. Y no se vayan favor! a reírse de uno. Porque si me riera de un edificio. Que ustedes se cayeran de más alto. Les gustaría que me riera de ustedes. Poniendo mis comentarios homofóbicos en sus canales de Youtube. Oh, pero sí. eso va a ser más. En serio chicos, Carga pero bueno, eso va a ser tolerante que chicos Pero bueno chicos, eso que es burling de otros chicos Para mí es falta de respeto chicos, eso me enoja tanto Porque Siempre me hace llorar a mí como una chica machucada Que hace los que me rompe el lomo para hacer los vídeos Eso que es falta de respeto chicos, pero bueno Es Bandico es Bandicoot, eso se los dejo de tarea chicos Lo que dijo uh. mi nombre es poco